va y dice que quiere cinco días. Entonces Ajá. cuando le digo que el carro está en venta, entonces yo no sé coger el, el otro muchacho, parece que lo notizó y cogió y le rentó el vehículo. Entonces ¿Por, ¿por que cuánto? Que, por cinco días. Pero, o sea, ¿por qué cantidad de dinero se lo rentó? A uno, a uno, a uno y medio. ¿Qué, ¿Qué tipo de vehículo es? Un Sonata... Él 15 ¿Y ya ha pasado con el vehículo? Que no aparece ahora, y no, no, estamos cansados de llamarlo Y no nos no bloquea la llamada ¿Y cómo se llama esa persona? No, eso no ¿Y cuánto está valorado el carro? Que 490 O sea, ustedes no se quedaron con, con datos de él Sí, lo tenemos, lo, lo, la, el número de la cédula y el número de teléfono Cuando ustedes lo llaman, ¿qué pasa entonces? No bloquea la llamada ¿Esa persona que le dijo que era de aquí de San Francisco o de dónde? Eh, era, de, que, que era de aquí, pero ahora sucede que es de Villatapia. O sea, ¿ustedes rentan vehículos, eh? Sí. Ahí nos la buscamos. ¿no? ¿Es la primera vez que esto le ocurre? No, no ha pasado otra vez. ¿Y han logrado recuperar en sí. aquello? Y en esta ocasión, ¿qué ha pasado entonces? Bueno, no, no sabemos ahora nada. ¿Qué llamado le asusté a esa persona que le sustrajo prácticamente el vehículo? ¿Qué llamado usted le hace bueno, que mande vehículo, que, que nos llame donde esté, porque vamos a proceder ya. ¿Van a proceder legalmente, entonces? Claro. ¿Tiene rastreo el vehículo? Ahí es que el problema, que no, no, ese no tenía. No tenía rastreo. Exactamente. Bueno, ¿qué tipo de carro es? ¿Un qué? Un Kia 2015. ¿El nombre es Domingo Mata, el Toro. ¿Domingo Mata el Toro? Mata, mata. Mata. El Toro. ¿Usted es el propietario del carro? No, yo soy el encargado. El dueño es, es